hasta que me convierta en rayos, y en más y más aria. A través de la rama. Me convierta en... Seremos miles, crecemos en número, solo un trueno de, sol, de horizontes. Seremos miles, más y mal.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 que me convierta en rayos y en más y más So oh.